¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para tutoriales js para nuestro canal también del Tío Tecnología, en este caso tenemos acá un, un J7 Plane, la, la cual está bloqueado por cuenta, entonces en este caso vamos a utilizar la PC para poder eliminar la cuenta de Google teléfono, como ustedes pueden ver yo estoy acá en mi PC, yo tengo un programita que les voy a dejar acá. En la descripción para que ustedes puedan descargarlo desde mi blog el programa es el de acá que lo tenemos este es el Samsung FRP 2020 vamos a utilizar para eliminar la cuenta de este teléfono ya que ya no es necesario degradar ni nada por el estilo entonces solamente vamos a utilizar el programa vamos a extraer este archivo antes de nada ya lo tengo extraído ya me va a arrojar una carpeta algo así como la que tengo acá vamos a abrir esta carpetita y pues nos arrojará este ejecutador lo vamos a abrir para pedir permisos y lo vamos a dar que sí vamos a esperar que se sí abra como ustedes pueden ver ya se abrió la página perdón el programita y también al mismo tiempo la página ya entonces una vez que lo tenemos aquí pues hay que estar conectados a una red wifi en nuestro teléfono j7 prime una vez que estamos conectados ahí en el a una red wifi vamos a conectar el cable usb entonces pues esperamos ahí una vez que hemos colocado vamos a donde dice acá bypass frp vamos a dar en que sí vamos esperar un momento y como tú puedes ver te ha mandado a que veas un archivo lo vas a dar en ver automáticamente ya estaremos ahí en este caso en youtube vamos a recomenzar, recontarme luego una vez estando acá pues en este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a buscar Galaxy Store Galaxy Store que es de Samsung vamos a buscar vas a ir hacia arriba acá lo tenemos en esta página, vamos a abrir esta página entonces, una vez que fue, estás ahí, vas a cerrar este aviso. Vamos a ver donde dice prueba ahora. Prueba ahora. Ahí se va a actualizar en este caso lo que es la tienda de Samsung Galaxy Store. Vamos a ver que sí. Te pide actualizar, vas a actualizar, va a aceptar. Vas a esperar entonces que se actualice. Entonces vamos a esperar a que se instale, ojo acá en este punto para hacer este tipo de proceso hay que tener una cuenta de lo que es Samsung Account, una cuenta Samsung Account para poder descargar lo que necesitamos, vamos a cerrar y aquí en el buscador vamos a buscar Launcher, Launcher, buscamos, vamos a descargar este primer Launcher de la parte de arriba que dice B de Launcher. En este caso te va a pedir acá un correo account o una cuenta count y lo vamos a ingresar. Entonces vamos a iniciar sesión. Acá en nuestro teléfono. Vamos a esperar que nos llegue un código de verificación a nuestro celular con la cual tenemos la cuenta account. En este caso ustedes pueden utilizar cualquier cuenta o crearse. Y lo vamos a poner el código que es 304. A colocar entonces el código, vamos a verificar. En este caso, ya se nos ha reconocido la cuenta. Vamos a ver realizado y vamos a esperar que se nos descargue. Entonces, esta aplicación que tenemos acá, el Belly Launcher, que es, empecemos a descargar eso en unos momentos. Y ya está instalado. Lo vamos a dar acá en el icono de reproducir y te va a ir una pantalla así y lo vamos a dar acá en los tres puntos y lo damos ajustes en este caso nos vamos a ir datos biométricos y seguridad acá vamos donde dice carpeta segura le vamos a dar siguiente sí, iniciar confirmar entonces vamos acá a poner un pin siguiente vamos a poner un pin del 1 al 5 en este caso aceptar no, hemos hecho mal? vamos a borrar, 5, aceptar vamos, 1, 2, 3, 4, 5, aceptar una vez que hayan hecho eso pues les va a crear la carpeta segura para que ustedes puedan así eliminar la cuenta entonces ya cuando se cree esto pues va a volver al inicio del teléfono para continuar con el proceso vamos a esperar nada más que se nos quede la carpeta segura ya se nos ha regresado a inicio acá vamos a ir a ajustes nuevamente ajustes acá nos vamos a ir donde ese tipo de bloqueo vamos a colocar 4, 5, siguiente ya, entonces ahora vamos a activar huellas digitales, continuar acá le vamos a poner pin 1, 2, 3, 4, 5, continuar 1, 2, 3, 4, 5, aceptar entonces una vez que ya estamos ahí pues vamos a dar hacia atrás, no vamos a tener nada que ver con eso, vamos hacia atrás doble des, a ver en este caso vamos a darle a realizado nos vamos acá donde dice más ajustes y lo damos en desinstalar entonces una vez que lo damos en desinstalar y el teléfono pues te va a volver al inicio ahora vas a dar en siguiente siguiente vas a dar en siguiente y es acá donde te va a pedir que coloques pues el pin como anteriormente te pedía que coloques un patrón en este teléfono vas a ingresar el pin siguiente y en este caso ya estaría eliminado la cuenta como ustedes pueden ver en un samsung j7 prime lo vamos a dar en omitir siguiente aceptamos términos de google y eso sería todo pues chicos espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse a mi canal y darle like bueno es empezando de a pocos espero que les gusten mis videos pues son muy importantes, el link de los programitas lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes pues lo puedan descargar desde mi blog ya, estaría todo listo nuestro dispositivo para utilizarlo nos vemos en un próximo video